Bien, ahora vamos a construir ya nuestra landing page, ¿ok? Esa página donde vamos a solicitar a nuestros prospectos, pues su correo, su nombre, en donde nos van a dejar esta información para que nosotros podamos darles este lead magnet que hemos construido, que hemos creado para ellos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Para crear esto, lo primero que tenemos que hacer es crear un script, crear esa frase ganadora, esa frase que atraiga a los clientes esa frase que los va a interrumpir y va a hacer que dejen de hacer lo que están haciendo para que vengan a, a ver lo que nosotros estamos vendiendo ok entonces si tú cree, piensas que no eres muy creativo y que no sabes mucho qué, qué frase puedes utilizar pues con builderol es muy fácil de hacer mira estamos acá en la bandeja principal de builderol vamos a bajar hasta la parte inferior Acá justamente donde dice generador de scripts. ¿ok? Vamos a entrar en el generador de scripts. Yo ya tengo por ahí algo diseñado para poder correr un poco con el tiempo. Y acá es donde vamos a crear nuestro avatar. ¿ok? Mira, tienes un tablero donde vas a poder ver los avatars que ya tienes creados. O vas a crear un avatar nuevo. Vamos a crear un avatar nuevo. ¿ok? Mi avatar y nuevo avatar. ¿ok? Nuevo avatar. Primero, el primer lugar que debes poner el nombre de tu, un nombre imaginario. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo imaginariamente puede llamarse tu cliente? Vamos a ponerle un nombre, un nombre cualquiera, Juan. Te dice, ¿cuál es la edad del avatar? ¿Cuándo más o menos en qué edad fluctúa? Yo le voy a poner 26 años, es un emprendedor porque estoy regalando unos libros y audiolibros para emprendedores, ¿ok? ¿Qué género tienes? Dice masculino, hembra o ambos, o pasa a llegar a ambos tipos de personas. Voy a llegar a un género masculino, a un hombre, ¿ok? Dice nivel de educación, le voy a poner que tiene secundaria completa, que es en algunos países el bachillerato completo, no tiene superior, es una persona promedio. Estado civil, es un joven soltero que está emprendiendo. ¿En qué industria o nicho se encuentra tu oferta? Mi oferta se encuentra en el nicho del desarrollo personal, porque estoy dando libros y audiolibros de desarrollo personal, ¿ok? Le damos siguiente, siguiente, vamos a llenar todos estos espacios, todo lo que nos pregunta, es necesario llenarlos todos para que al final el script salga correctamente. ¿De acuerdo? Dice, el momento de la epifanía, descubrí, te este, da un ejemplo, ¿no? Descubrí este, este, esta sentada, mira... Para aclararte, a veces vas a encontrar un poco frases que no tienen sentido Y es por el hecho de que la herramienta está creada en portugués Y a veces al, al pasar a la traducción al español como que las frases ya pierden sentido ¿no? Pero dice, eh, te da un ejemplo Estaba sentada en la mesa de mi comedor después de fallar por cuarta vez Bueno, es el momento en el que tú estás eh, hablando como si fueras tu avatar Yo por acá ya tengo algo preparado para simplemente copiar y pegar ¿okay? mira Bueno, dice acá mi epifanía, intenté muchos negocios, eh, lo que tu, tu avatar te está diciendo, ¿no? su punto de dolor quizás acá, intenté muchos negocios, intenté mejorar mi vida personal, pero basándome solo en mi experiencia y no lograba resultados, siempre fallaba y no entendía por qué, si estaba haciéndolo todo según yo. Muy bien, eso vamos a colocar acá. Luego dice, ¿cuál es la cosa número uno que le mostrarás cómo hacerlo? La primera cosa que les vas a mostrar o que vas a enseñarles a hacer con este eh, lead magnet que les está regalando. Recuerda que estamos hablando del lead magnet más no de tu producto. ¿okay? ¿Cuál es la primera cosa que les mostrarás cómo hacerlo con tu lead magnet? Eh, aprender estrategias. Aprenderás estrategias. Estrategias. Eh, estrategias ganadoras para lograr el éxito. Ok, para lograr el éxito en tu emprendimiento. En tu emprendimiento, ok. Vas a responder todo esto: resultado final específico, por ejemplo, ganar más dinero o hacer crecer tu negocio. Eh, eh, por ejemplo, resultado específico, aprender específicamente aprender lo que hacen los grandes para alcanzar resultados y poder aplicarlos en tus proyectos. Aprender, vamos a poner aprender, no aprenderás, aprenderá, aprender lo que hacen los grandes para alcanzar resultados y poder aplicarlo a tus poder, y podrás aplicarlo a tus proyectos o negocios, ¿ok? Dice, ¿por qué es importante para ellos tener este resultado final? Por ejemplo, porque significa que no tiene que preocuparse por el dinero de que no tendrás que preocuparte, preocuparse o evitar. Lía. Yo le estoy poniendo porque ellos podrán aplicar estrategias claras en sus proyectos o negocios y podrán lograr resultados. Luego dice otra pregunta debido a este artículo, a este resultado final. Ahora puedo, por ejemplo, disfrutar de más tiempo con mi familia. Ahora puedo alcanzar el éxito A ver, debido a esto ahora puedo disfrutar del éxito en mis proyectos y negocios ok beneficio número uno de lo que realmente quieren por ejemplo pasar más tiempo con su familia qué es lo que está qué es lo que quiere tu prospecto qué es lo que quiere porque tú recuerdas estás hablando como si fueras él entonces qué es lo primero que quiere tu prospecto pues, eh, lograr, acá le he puesto, lograr resultados de éxito en sus emprendimientos, proyectos, ventas y desarrollo personal. Es lo primero que quiere. Muchas veces, eh, por, por falta de no tener conocimiento, por no estar preparado, por no estar entrenado, no logras los resultados que quieres. Entonces, lo primero que va a lograr es sus es resultados, sus éxitos, aprender estrategias. ¿Okay? El beneficio número dos, aprender estrategias ganadoras para alcanzar para maximizar resultados. Para maximizar resultados. Beneficio número 3. Eh, aumentar el resultado en un 20%. Por ejemplo te dice. Y lo vamos a poner acá. Eh, lograrás el éxito o incrementar. Lograr el éxito en menor tiempo y con menos esfuerzo. Y con menos esfuerzo, ok. que les está mostrando cómo hacerlo, ¿Qué les estás mostrando cómo hacerlo, por ejemplo, cómo hacer crecer tu negocio en 30 días o menos, cómo alcanzar el éxito en menos tiempo y con menos esfuerzo en tus proyectos y emprendimientos, ok. ¿Por qué debería escucharte? ¿Quién eres tú? leyendo estos libros audiolibros y llevando los cursos he aprendido he emprendido en cinco negocios con éxito en cinco negocios por eso me deberían de escuchar porque soy una persona que conozco si tú eres una persona me vas a decir quizás me digas no pero yo no, no he logrado nada hasta ahora pues igual estás aprendiendo estoy eh, escuchando este libro pues he aprendido y he logrado hacer tal cosa no puedo ponerlo ahí ¿Cuál es tu historia personal relacionada con la oferta? Por ejemplo, recuerdo ayer, yo acá estoy poniendo, ¿no? Recuerdo cuando inicié mi emprendimiento, quería hacerlo todo a mi manera. Trabajaba sobre tiempo, invertía dinero, tiempo y no lograba resultados. Esto estoy colocando ahí. ¿Cuál es un objetivo realista? Dice, aprenderás estrategias que sí funcionan. Ese es tu objetivo realista. ¿Qué fue el punto de inflexión positivo en su historia que lo llevó a crear el producto de oferta? Yo estoy poniendo, cuando opté por aprender estas estrategias, mis resultados cambiaron en un 100%. Por eso decidí compartirlo con otras personas para que también ellas puedan tener resultados, ¿ok? Siguiente a mi tercera página, ¿ok? Paso número 3. Un dolor que quieres evitar. Perder, perder tiempo y dinero y darse por vencido. Eso es lo que quiero evitarle a mi prospecto. Que pierda tiempo, que pierda dinero y que al final termine dándose por vencido, ¿Ok? ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan? Por ejemplo, clientes potenciales y obtener porcentajes de cierres bajos, etc. Vamos a ver. No saber cuál es el camino correcto para emprender con éxito o que trabajes o, que, o qué estrategias usar que sí, sí o sí venden y fun o funcionan. ¿De qué manera su producto, servicio o obsequio, obsequio le ayudará a evitar el dolor? Por ejemplo, con nuestro informe gratuito podrás dejar de sentirte abrumado por las facturas y perder dinero. Bueno, estos libros son una guía perfecta para alcanzar el éxito y lograr mejor, mejorar tus finanzas. ¿Cuáles fueron los obstáculos antes de descubrir la solución? Por ejemplo, gasté mucho dinero en entrenamiento. Yo invertí mucho dinero para lograr aprender las estrategias correctas y perdí mucho tiempo. Okay. Otra pregunta, ¿cuánto les costará no tener la solución? Por ejemplo, mil 10 dólares. En este caso, perderás miles de dólares en productos, cursos y libros que no sabes si te ayudarán o no. Siguiente. Paso número 4. Dice, ¿quién, ¿quién es la persona que está haciendo esta oferta? Acabas vas a colocar tu nombre. En mi caso es mi nombre, Susi Chapa. ¿En qué se especializa? Me especializo en ayudar a más personas a alcanzar su libertad financiera. Ok. Producto, servicio, nombre del que estamos ofreciendo. En mi caso, estoy ofreciendo un mini pack de libros y audiolibros. ¿Qué tan rápido puedes obtener resultados utilizando este producto? Vamos a ponerlo acá. Tendrás resultados inmediatos al leer estos libros y oír los audiolibros y aplicarlos. Obviamente, ¿no? Si yo leo y solamente escucho y no aplico, pues obviamente no voy a tener resultados. Tipo de oferta. Eh, es un, mm, a ver, es una ascensión, servicio, el producto. Vamos a poner un producto, ¿ok? precio de su producto es gratis cuáles son los componentes de la oferta el mío es un son tres audiolibros vamos a ponerlo en mayúscula acá tres audiolibros y tres libros digitales y tres libros digitales ok dices tiene upsell vamos a ponerle no no vamos a entrar en detalle ahí la garantía de este producto es es como es gratis vamos a ponerle 30 días ¿Cuántas personas has ayudado? Por ejemplo, has tenido más de 150 personas. En mi caso, estoy poniendo he tenido más de 200 personas a las que he ayudado a mejorar sus resultados. ¿okay? ¿Cuántos años? Mira, en este caso, como el pack o el curso, lo que tú estás dando, yo en mi caso, estos libros y audiolibros no son de mi autoría. Eh, lo que puedo poner acá es, hay millones, millones de personas en el mundo logrando resultados, logrando resultados de éxito luego siguiendo las guías de estos libros siguiendo las guías de de estos libros ok de estos libros perfecto cuántos años días o meses que con, que comenzó su negocio yo bueno en mi caso son dos años atrás que tengo experiencia tu programa tendrá bonos no tienes algún testimonio no Listo. Acá es el paso número 5 donde vamos a terminar de llenar. Dice, eh, ¿cuál es la acción que quiere que sus anuncios, que sus clientes realicen en su con su anuncio? No, yo lo que quiero es que pulsen aquí para saber más, que apliquen ya, contáctenos regístrate, descarga o, o sea descargar, no, en este caso descargar. ¿Por qué eliges? Eh, ¿Por qué deberían de elegirlo ahora? Descarga ahora, no esperes más para el éxito. Es lo que les digo, ¿no? ¿Qué deseas que haga el cliente potencial después de revisar su copia de ventas? Haz clic aquí para descargar, después de darle clic a la copia, ¿ok? Haz clic aquí para descargar, eso es lo que queremos. ¿Qué sucede después de que se registran? Por ejemplo, tendrán acceso, a, en mi caso, tendrán acceso a la, al material y podrán descargarlo en su móvil o en su PC, ¿no es cierto? Listo. Y siguiente. Listo. Paso número 6. ¿Cuál es el nombre de esta persona? Habíamos dicho que nuestro avatar se llama Juan. ¿Qué sitio web quieres que usen para usar tu empresa? Por ejemplo, la, acá sí voy a poner el link de donde estoy vendiendo los cursos, el pack completo de los $9. ¿okay? ¿Qué número de teléfono quieres usar? Pues acá voy a poner cualquier número, no es importante. No voy a utilizar esa información. ¿Qué dirección de correo? Si es que tienes un correo de corporativo de tu empresa, pues lo pones acá. Nombre de tu empresa, en mi caso es Network Marketing Profesional. ¿Cuál es el enlace para comprar la oferta? Igual, pongo el enlace para que, puedan comprar, para que puedan comprar la oferta completa del pack. ¿Cuál es tu perfil de Facebook? Acá rellenas cualquier información, lo importante es que esté lleno todo para que no vaya a salir error al final. Y dice, ¿para qué, si, para qué ciudades la promoción es exclusiva? Acá puedo poner la ciudad donde voy a lanzar mi promoción, en mi caso voy a ponerlo Lima, Perú. Y finalmente actualizamos, ok. Una vez que hemos actualizado nuestro avatar de Juan y nuestro script, ya está generado acá. Lo que vamos a hacer ahora es generar secuencia de comandos o generar el script, ¿listo? Acá me está preguntando qué es lo que quieres hacer. Te dice un, un diseño personal, quieres hacer eh, marketing por internet para un negocio local. Quieres este, a dar coaching, autor para hablar, una carta de ventas, para crear un software. Te da diferentes opciones. Lo que vamos a escoger para nuestra landing page es una, eh, un desarrollo personal. ¿okay? Vamos a elegir acá y acá te da diferentes opciones. Lo que nosotros ahora estamos creando es un embudo. ¿cierto? Un embudo, entonces vamos a elegir funnel script. ¿okay? El script para nuestro embudo, que es nuestra landing page. Perfecto, ahora vamos a ver qué opción podemos elegir en esta parte secuencia para una página tenemos acá una carta de letras una carta de ventas pequeña un, un este script para un video pero vamos a elegir la primera ¿okay? que dice la secuencia para una, para una página o una plantilla perfecto como les decía puede que este texto ustedes pongan a leerlo y no tiene un poco de sentido no lo voy a copiar y pegar lo que vamos a hacer ahora para poder utilizarlo es copiarlo todo Vamos a buscar, vamos a abrir un Word En este Word vamos a pegar lo que salió de nuestro script Y acá ya vamos a poder utilizar estas frases para hacer promocionar nuestro producto, nuestro lead magnet A ver, vamos a dar una, ley, una lectura por acá y corrijamos lo que tengamos que corregir Dice, la primera pregunta, por ejemplo, lo que va a ir en el encabezado de nuestra, de nuestra fanpage Puede ser esto, ¿no? Pero vamos a ir utilizándolo mientras creamos nuestra land landing page Vamos para allá el video que acabas de ver forma parte de un curso completo que podrás encontrarlo en nuestra página aprendeyemprendeya.com En esta página vas a encontrar diversos cursos para emprendedores, pero el curso que te menciono se llama Vende Más con Facebook, ¿ok? Vamos a ver qué contiene este curso. Bien, en este curso vas a poder aprender desde estrategias que necesitas conocer para poder vender más en esta plataforma, en la plataforma de Facebook. Vas a aprender a crear el imán de prospectos perfecto, el lead magnet, un imán de prospectos muy bien elaborado. Lo vas a aprender también a través de este curso. Vas a aprender a crear el imán de prospectos perfecto, el lead magnet correcto para poder atraer, atraer a tus prospectos. En este, dentro de este imán de prospectos está la creación completa de un embudo de ventas, del cual es parte del video que acabas de ver. También vas a aprender sobre el tráfico, cómo atraer tráfico a tu negocio, de dónde puedes traer ese tráfico hacia tu negocio. Y además vas a aprender a crear una segmentación correcta en Facebook, una segmentación bien estructurada en Facebook para que puedas atraer más clientes y clientes correctos hacia tu campaña. Vas a también aprender cómo hacer una mejora continua en tus campañas y cómo eh, aprovechar esos recursos que ya obtuviste. Vas a aprender eh, cómo mejorar tus campañas. Y cómo hacer crecer tu negocio con los recursos que ya obtuviste. De acuerdo, entonces este video formó parte de todo este curso. Si bien es cierto, este curso tiene un costo de $57 ahora porque está en rebaja. Ya que su precio o su costo normal es de $97 Tiene un costo rebajado de $57 dólares si lo aprovechas en los siguientes días. Pero adicional, si tú me escribes un correo que voy a dejar al pie en este video, también un email y me escribes un email indicándome que viste este video en YouTube, entonces te voy a enviar un cupón adicional por 10 dólares para que puedas aprovechar el curso ya en esta etapa de rebaja. Muy bien, si quieres aprender más, si quieres vender mucho más con Facebook, entonces nos vemos en el curso. Chao.